¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal de nuevo. Me preguntarás, ¿no? ya pasó la Navidad. ¿Por qué sigues utilizando ese gorro? Querido amigo, para las neuronas y para la pelvis. Le déjalo un poquito. ¿Sí? Pues siento el espíritu navideño en mi corazoncito y, y además se frío. ¿Sí? Quería utilizar el gorro hoy de Navidad, así que si me a yo lo utilizo. Seguimos en Tomb Raider, Edition Edition. Así que seguimos que que la última parte nos quedamos que unos lobos no iban a comer así que espero que no nos maten eh te eh te vas relajando eh te vas relajando que no no no dónde está el lobo lobo ah el caso ahí que se nos relaje, se nos relaje. aquí otro aquí otro por aquí otro por aquí yo estoy viendo por aquí otro por aquí otro tranquilo Derecha, derecha, aquí está. Ya está muerto, tú no puedes matarme a mí. A ver, a ver. Imagino yo que queda un lobo más. Así que bueno. A ver por aquí nada. Que nadie puede ver con nosotros porque somos los mejores. Nos salvamos de los lobos. Ok, nos salvamos aquí ya de, de los lobos malvados, de eso que nos querían comer. Y como nosotros somos unos duros, ya podemos caminar otra vez. Sí, vamos a ver si nos podemos subir a algunas habilidades. Vale, habilidades: Superviviente cazador. Mejor. de Ok, cazadora, vamos a cazadora. Ok, ah, no tengo ningún punto aquí. Lo olvidamos, lo olvidamos automáticamente. Sí, sí, mira, ya voy subiendo. Oye, estoy tranquilo, que a mi pierna no le no pasó nada, eh. Se está quemando algo por lo que veo. Eludir. Ok, o sea, ahí loco. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, los dos se me van relajando. Ok, nos sacamos nuestro, nuestro arco. Uy, relájate, relájate Tínate loco. Mira, no, mira, mira. Pero tú, tú tranquilo, eh, que a mí no, nadie me está persiguiendo, eh. Relajado. Sí, sí, súper fascinante. Fascinante. Tú... Que okay, lo que va a pasar es que nos está diciendo... Recoger esto para ganar más de los Oye. Está diciendo que busquemos... Este... ¿Ves? ¿eh? ¿Cos? Una cosita ahí para que podamos girar este aparato que aquí. ¿Entiendes? ¿Cómo es okay. que es de Ok, pues aquí esta cosa que hay aquí. Cariño, piénsalo bien. Piénsalo sí, sí, sí, bien. si, sí, si ustedes quieren leerlo, que lo lean, pero yo no voy a leer eso. A ver, vamos a regresarnos a la base. Que ahí sí, si sí, me acuerdo bien, había una cosa para prender fuego. ¡Ey, ey, Bambi, Bambi! No te vayas, Bambi. Necesito un artículo para, para mejorar mi arma. Eso es lo que nos están diciendo, que, que vemos esto. ¿Okay? Esto funcionará, pero necesito más cantidad Ah, necesito más cantidad, o sea que necesitamos buscar Otra caja de eso. ¿Dónde la encontramos? No, no sé, a ver, a ver, a ver A ver, ¿y esto qué? ¿Está acá? Tengo que buscar más Más, pero No, no, no, es difícil, ¿verdad? Buscándonos todos los artículos de eso. Aquí maté una mina de oro Oh, venid, vuestros amigos Están heridos Seguramente por su culpa ¿Qué, gente? Ya conseguimos nuestra, nuestra nueva arma mejorada Y ahora parece que nos están atacando a la gente malvada ¿Tienes están? un arma? No quiero problemas. Pégale un tiro. Pégale un tiro. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué es haciendo? Calle. Qué tonto. No. Yo me ocupo. No. No. Pues no. No. No. Eh, mí, no. No. No. sí, sí, tranquilo. No. Habla en ruso, eso okay, sí, sí, sí, lo que habla en Si, No me toques Uh. Cool, cool. Oh, pero por qué a mí? ¡Yo qué, qué hice! Eh? No están quemando el bosque, señor, no están quemando el bosque Yo creo que no voy a correr eh, ¡No, no, no! Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ay, no cortura, cortura, cortura No hagas ruido No no A ver, a ver, a ver, Shh, tu calladita tu calla se ve que vamos a matar a aquí Yo creo que no A ver, a ver, a ver Uy No, no, no Mierda, mierda, yo creo que no, yo creo que tenemos que atacar Uy, mierda No, no me el de su Madre ¡Ah! Ok, tenemos que seguir silenciosamente Ok, primero que tenemos que seguir perfecto Ok, ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por okay, aquí. Por aquí, por aquí, todo silencioso. Ey, ey, ey, por aquí, por aquí. Ok. Para pasamos, ahora pasamos, vamos, voy, vamos, vamos, ya, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ok, por aquí, ey, cuidado. ¡Porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque, porque! que no vas a esconder? ¡Cuck! не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 ay, ay, ay, ay, te me vas relajando, te me vas relajando. ¡Oh my god! Ay, ay, ay, ay, ay. pues te lo mordió, te lo mordió. Ahí está. imagínate o Se sea, dispara, dispara, dispara. No, no, no, no, no voy a que le mal. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero que no te, gane, que no te ganen, que no te ganen. No te va a ganar, no te va a ganar. Uf. Uf. Ok, lo relajamos, lo cargamos. Okay. Yo creo que lo mataste La arma no tiene más munición, así que no creo que se sí. irá seguir disparando o, o apuntando. Okay, sí, si, estamos otra vez con sangre. Pero esté tranquilo, estoy nervioso. Ok, pista semiautomática. No tengo bala, solo que no tengo bala. Sí, ni tobala, ni tobala urgentemente, sí, sí, ya mismo. Tenemos que escaparnos de este bosque que se está quemando urgentemente. sí, simplemente corre la, tú corre. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dispárame la, se murió ya. Ya lo vi, ya se murió. Uh. De vaina nos mata. Tengo a otro. Claro, un cargador, que estás aquí, no tienes cargador, totalmente... Pero que te voy a meter un tiro, creo que bueno. Toma. Uy, uy, yo lo que lo maté, ¿verdad? Yo lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, lo vamos, A ver, por aquí. No, por aquí no, vamos, por por una mierda, mata el arma, mata mi culo. A ver, aprende Sigue, sigue, soy el mejor club. Sí. Creo un poquito de parkour. Curro. No, no, en realidad saltan, me equivoqué. Baja hacia adelante, mata hacia adelante el enemigo con el arco. Ok, ok, listo. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos totalmente en silencio. Ok, ok, ok, ok, ok. Tengo que echar un salto aquí. Bien. Ok, saltamos. Ok, ok, ok. Matamos aquí, y listo. Matamos dos. Ok. a viene la escalera? ¿Todo bien? Sí. Todo perfecto, todo tranquilo. Ni te preocupes, baja. Ay, cara. Uy, uy, muerto, muerto, muerto, Y, y, y. Muerto, listo. Robamos aquí las cosas, robamos las cosas de ellos. Ok, subimos la escalera. Ahora. No, no, no, no, no, no, estoy Creo aquí. Salió humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Perfectamente. Rojo, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. Porque eres muy bonita. Han tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. ¿Eh? Mi jefe casi Tienes que avisar al resto, Rojo. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí Lo intentaré Y ok chicos, vamos a hablar hasta aquí ya Porque pienso que ya el video está muy largo Es cosa mía, no sé Estamos descubriendo que hay mucha gente mala en todo momento Que quiere quieren matar a nosotros Pero nosotros con nuestras habilidades de, de Dios sí mismo, ¿no? de Dios Matamos a un montón de gente Se está quemando el bosque entero Y bueno, más nada Espero que lo guste el de hoy Si así, para un buen me gusta Recuerda que la hacer las que están aquí abajito Dale me gusta al video, suscríbanse al canal totalmente gratis. No más nada que decir. Felices navidades. Un besazo. Y nos vemos la próxima. Chao.